¿Cómo están? Yo soy Mabel y esto es Maybelline. Hoy, amigos, tengo, vengo más bien, con la tercera misión de la Academia Key Influencer. Claro que sí. Este mes... Nos pidieron hablar de las cuatro estaciones en nuestro país y pues claramente tenemos que ver una comparación con nuestro, nuestro precioso benefactor, nuestro patrocinador, el que está haciendo todo esto posible. Pues claramente amigos, primero vamos a hablar de las Coreas porque estoy segura, amigos, estoy segura que estos se la pasan bomba, por lo que sé... Estos chicuelos tienen las cuatro estaciones del año. La verdad, les tengo envidia porque yo nomás conozco dos. Así que en lo que ustedes me escuchan hablar, yo les voy a pasar imágenes muy bonitas de las cuatro estaciones. Ay, amigos, yo quisiera vivir las cuatro estaciones, se los juro, pero... Todo triste en mi rancho. Por lo que sé, la primavera en Corea es de marzo a mayo. Las temperaturas están bastante agradables... Por lo que sé no hace mucho calor ni tampoco hace mucho frío. Entonces, yo creo que la primavera en Corea sería como lo más nice para vivir ahí. Uno que vive en calrones, pues claramente dice, ah, pues está fresquecito aquí, o sea, hasta hace frío, carnal. Estos chicuelos también disfrutan del verano, amigos. Esta estación sí la tenemos nosotros los mexicanos en mi rancho, yo sonorense. En mi rancho sí tenemos esa estación, amigos. nomás que la mía es de seis meses. La de ustedes es de tres. No puede ser. Yo quiero vivir ese sueño. El verano, amigos, lo viven de junio a agosto. El clima es muy húmedo. No se os va a negar. Pues dicen que pegajo. No pegajoso y así como... Estos chicuelos, sus temperaturas, compas, son los a los que yo tengo el aire. O sea... Mi aire acondicionado, mi clima, mi mi sustento en verano. Este, esto viven ellos. Viven el verano de 23 grados a 26, carnales. A mí, en 26 afuera, me da frío. Y 23 está perfecto en mi cuarto. Miren, yo tengo el aire a 22. Entonces, estos mens tienen todo bien nice. O sea, no hace falta prender el aire en verano, ¿sabes? Bueno, al menos para mí... Yo estoy acostumbrada a calorones de 40, 50 grados casi. Entonces, pues, o sea, a mí muy a gusto su verano. ¿eh? Yo me la paso divis, divis. En otoño, amigos, claro que sí, que es de septiembre a noviembre. Nosotros aquí en México celebrando nuestras fiestas patrias. Eh, este octubre, pues, es amigos, ya es más fresco, todo el clima más despejado, sin nubecitas, sin lluvias, por lo que... Alcancé a leer lo que me alcancé a informar Las hojitas se comienzan a caer Ellos viven el sueño, amigos, de que vayan cayendo sus hojitas Y pueden hacer sus montoncitos de hojas en el piso, no sé Yo, amigos, yo no vivo eso Pero ellos sí, miren qué bonito todo O sea, yo quiero vivir el otoño, se los juro Muero por vivir el otoño Y el invierno, compas, ya pues es otra cosa El invierno ya es de septiembre a febrero Vivimos Navidad y el Día de los Enamorados, claro que sí, en febrero con un frito, pues rico el frito, ¿eh? O sea, rico, rico, rico, tres meses de frío, pues algo nice. Y es más o menos de un menos 6 a 3 grados centígrados. El día claramente, pues dura muy poco, amanece más tarde, se oculta el sol más temprano. Y pues ni modo, amigos, a las 7 ya hay que meternos a las casas porque ya está... En cambio, en mi rancho, amigos, como les mencioné, solo hay dos estaciones. ¿Y saben qué es lo más arra? Que el verano dura... El verano, amigos, nos dura más o menos ocho meses. De abril a octubre, a mediados de octubre, inicios de octubre. Amigos, la verdad, todavía está haciendo calor. Hay que prender el aire. <risa> el subsidio no nos llega hasta noviembre. Amigos, se los juro, está terrible el calor aquí. No está chido para vacacionar. Si se van a venir a Sonora, vénganse en invierno, donde está más o menos fresquecito, con 5 grados. Nos estamos muriendo de frío, nos estamos congelando, nos hacemos paletas, amigos. Invierno ya es más o menos de noviembre a, a mediados de marzo, más o menos, porque ya está empezando a hacer calorcito después de marzo. Entonces, diciembre, enero, febrero, son tres meses, tres meses medio de frío, como les digo, yo quiero tener esa experiencia de las cuatro estaciones, lo sido así que si alguien me quiere llevar a Corea a vivir las cuatro estaciones o, o a Estados Unidos, miren, yo encantadísima por vivir cuatro estaciones, espero que hayan disfrutado el video, se hayan reído aunque sea un poquito conmigo, eh, les dejo aquí mis redes sociales para que pues vayan, me sigan, aunque no paso mucho por ahí, por Telegram ya estoy, ya, ya tengo más Interacción en Telegram, para nosotros, Así que pues si quieren hablar por Telegram Yo encantada les respondo eh, Amigos no se olviden de dar a like, compartir Comentar, suscribirse Decirles a sus amigos que esta morra está bien imbécil Y pues sube videos cada tanto eh, Un gusto amigos Haber terminado esta tercera misión Y que ustedes me hayan acompañado Espero verlos aquí la próxima semana Y pues cuídense mucho Bye